¿Qué tal gente? Bienvenidos un día más a mi canal Y hoy os traigo pues eso, el resumen de lo que fue el evento de ayer en Fortnite The Big Game ha hecho una cosa muy rara, nos ha dejado en un agujero negro Y ahí nos ha dejado, así que esperemos que la actualización vuelva pronto O haya algún tipo de noticia mejor O que nos proporcione algún tipo de información positiva Y no tan negativa de ralentizar el proceso de jugar de nuevo a Fortnite Así que espero que os guste. Entro vídeo. cuando el juego, primo, después no les le capaz de entrar ya jugar. Yo Ay. creo que tenemos que actualizar el juego, porque ¿cómo cambias tú un juego entero sin tener una actualización, es imposible. Oye, oh, yo qué sé. Es raro, de cojones. Dios, escuchar, papá, yo tú también escuchas al papá como si estuviera el autotun puesto y. Espera. What the fuck. Hasta luego, Fortnite. pequeño sí, cabrón, Mierda, de me ha el triángulo, ¡Oh, sí! Ahora sí. Oh, oh. Otro evento más que ver. Ya, sí, a ver. El otro evento que vemos La nada. Cara. Vamos a hablar de ella a jugar, seguramente a ah, de con el es visitante ¿Qué es eso? ¿No sabes qué pasa? <seminnellas> ah, claro, ¿No sabes? qué es quedaste? Claro, para un cohete, ¿no? Ah, claro, claro, claro <risas> <¿Y esto risa> donde oh, Tormapa pero... roto, ya está Vamos a romper Tormapa, la grieta Ahora es una con las demás grietas o algo y se revienta todo. Eh, eh, eh, eh. Se me está el mapa. No, no, ha salido aquí atrás, aquí atrás. Va a pasar por aquí. ¿Qué? Es que no puedo marcar, a ver. Uh, yo! uuh, están apareciendo un montón. Ah, mierda. Yo uh, es es Estaba. mirando para arriba y me he caído, ¿eh? ¿Qué pasará, guillo? Se va a atajar el mapa, ¿eh? mira para no va... arriba, Madre mía, no pero, que pero va a va a cambiar, va a cambiar, el mapa va a cambiar. que se parte el, ¿No? el mapa, pero va a cambiar. No va a haber una pieza. Oh, el meteorito va a caer ahora. Oh, seguro, seguro, seguro. Eh, mira, ya están dando todos ahí. ¿Lo ves? ¡Yo! Dios, Dios, Dios que <risa> Preparado! Nasty. Preparado para, para volar! volar. Preparado para volar! Va a cagarme Torito, va a cagarme Torito! <risa> <risa> La no ha pasado una chavales, nos ha trolleado formolina. a salir en el cielo vamos vamos viene un ovni vamos Nos vamos vamos un vamos vamos que vamos vamos allá, hay que ir para allá. vamos vamos vamos vamos Dillo, estamos los tres aquí, esto, esto es épico. Nice. Yo somos <risa> Super Saiyan, ¿no? yo, mira, ese mapa. ha Mirad ese mapa, hasta luego. De... Mira, para allá va otro cohete. Yo, tío, y te barza, ahí te barza. Dillo. What? <risa> Me acaba de salir un desafío, diciendo ubicaciones distintas. <risa> No He visitado el espacio, cabrón. Son Siempre los sumos, yo. no. eh. Se no, sentió... sí. Otro también, sí. otro va para adentro, ¿eh? Sí, al mundo Fortnite, papá salir claro, después, ahora ahí sí, no ahora desaparece y pone ah, no nada. Nada. muchas gracias eh. por todo hasta nunca <risa> <risa> ya, <a ver. risa> ya no queremos ya vuestro dinero